Cintia, ¿cómo estás? Gracias un gusto por tenerte por aquí. Gracias, ¿Cómo va? igualmente. Muy bien, muy bien, excelente. Un Gracias. Placer. Bueno, siempre tenemos a, a la Muni de Guaymallén contándonos sobre diferentes novedades, asesoramientos que tienen para los vecinos de ese departamento. Y puntualmente hoy vamos a hablar con Cintia de este asesoramiento justamente que tienen, que es gratuito y confidencial, para eh, evitar estafas a la hora de comprar un terreno. Es algo que se ha dado en muchas situaciones. ¿Por qué empe empezaron a implementar esta moda modalidad para ayudar a los vecinos? En realidad empezamos el año pasado sí. con este servicio de asesoramiento gratuito, confidencial, para okay. que el vecino se quede tranquilo a la, a la hora de consultar, porque eh, teníamos muchas eh, inquietudes, muchos reclamos, en uh -huh. realidad, de vecinos que se acercaba a la comuna porque había sido estafado. Claro. Entonces, claro, se acercaban cuando ya el municipio no tiene herramientas para poder ayudarnos. Sí, claro. Entonces, por eso dijimos, bueno, hagamos este servicio, avisémosle al vecino que consulte, sí, sí. Eh, porque uno cuando compra un auto consulta mucho más que cuando uno compra el vecino, terreno. El, un cuando uno tan... compra un auto, vos vas a revisar si tiene deuda de patente, cómo sí. está... En cambio, cuando uno compra un lote, no consulta nada. Claro. Entonces la idea es que el vecino se acerque, o sea, en realidad hay dos medios de comunicación eh, para que consulte a la hora de comprar, Ajá. para que verifique verdaderamente Bien. si está en condiciones o no ese lote. ¿Y en qué consistían, por ejemplo, esas estafas? ¿Qué es lo que no estaba en regla, por ejemplo, en esos terrenos que habían comprado los, los vecinos? En realidad, ¿qué pasa? Uno, el vecino que hace, va y compra un lote. Sí. El lote, una vez que uno tiene el lote, uno debiera tener la escritura claro. de ese claro. lote. ¿Por qué? Porque el fin último de ese lote es hacer tu casa, claro. generalmente, Ajá. ¿no? Uno sí. va a hacer una vivienda. ¿Qué pasa? El vecino se acercaba después a la comuna a querer presentar sus planos de obra privada. Ajá. Ajá. Y allí es donde nos encontrábamos que ese lote no estaba registrado en el municipio. Ah, claro. Entonces, ¿qué pasa? El vecino empieza a construir clandestino porque no puede hacer la presentación en la comuna. Claro. Una vez que llega, termina de construir su vivienda, sigue sin regularizar el loteo, mm. quiere mudarse y lo primero que uno necesita es la luz. Claro. Quiere hacer la presentación en la comuna, tampoco la puede hacer, se cuelga de la luz. Claro, cuando no clave. está escriturado, sí, no. uno no puede solicitar servicios. Claro, porque uno no es necesario. Mm. Sea, para el municipio todavía la parcela no existe. Claro, para la, el se busca una forma alternativa, lamentablemente. Claro, no, uh -huh. Exacto, para el municipio... Eh, Existe solamente el padrón matriz, uh -huh. que, que se le llama. Claro. Entonces, bueno, el vecino todavía no es propietario de su parcela. y Más allá de eso, generalmente, eh, por ejemplo, cada vez que se hace un loteo, se generan calles nuevas. Uh -huh. Esas calles no tienen los servicios de infraestructura necesarios, no tienen la red eléctrica, la claro. red de agua, de cloaca. Entonces, bueno, allí empiezan los conflictos porque el vecino se quiere conectar a estos servicios y no puede. No es una puede. cadena de consecuencias, es no un... solamente la uh -huh. propiedad. Eh, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se terminan conectando a la luz, o sea, a Edemsa, claro. de manera clandestina. clandestina claro. a donde, en la calle pública, porque en las calles públicas siempre está el servicio. Y allí es donde empieza el riesgo eléctrico. Y empiezan los problemas mm, de si hay claro. algún, algún accidente, algún uh -huh. fallecido que ha pasado. Eh, ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable claro. de esta situación? Entonces, el, el desarrollador generalmente empieza el loteo o sí. ya hace un fraccionamiento, un loteo de buena fe, queriendo empezar a hacer la inversión, empieza a vender, cosa que no está permitido vender porque la ley del loteo, la 4341, en ese sentido es muy sabia y dice que no se puede hacer preventa de lote. Sí. Entonces sí. verdaderamente no debieran vender. Pero se hace, se sí. vende, no pasa solamente en Guaymallén, pasa en toda la provincia. Entonces, claro, el el vecino compra porque ve facilidades, el, el lote es muy barato, te dan uh -huh. muchas cuotas. Yo siempre le digo, ¿no le pareció raro que se lo vendieran tan claro, barato? Ah, siempre claro. lo barato sale caro. Uh -huh. Entonces, eh, allí es donde uno empieza a tener algunas alertas. Entonces, uh -huh. lo que nosotros le sugerimos es que le pidan al desarrollador uh -huh. el número de expediente por el cual hace el trámite en la comuna. Uh -huh. Ah, bien. Que te den ese número de expediente. Uh -huh. Si no te quieren dar ese número es porque claro, que ya, es porque ya algo está señal, mal. algo está uh -huh. mal y en el caso de que te lo den, bueno, eh, con ese numerito de expediente nos lo envían ya sea al WhatsApp, que es 2612 ¿Sí? 440944 ¿Sí? o al correo electrónico, al correo electrónico que es @gmail com por cualquiera de esos dos medios nos envían uh -huh. este numerito de de expediente y nosotros le hacemos la consulta para verificar si verdaderamente el loteo está en regla, porque ¿qué claro. puede pasar? Que tenga el número de expediente, pero que después nunca más hizo ningún trámite en la comuna. Claro. Cintia, ¿Sí? y por ejemplo, ha llegado el caso que una persona haya adquirido un terreno que esté en estas condiciones, que no tenga un respaldo legal, que no tenga escrituras uh -huh. y demás, y él quiere hacer las cosas, digamos, por derecha o bien, ¿pueden ustedes facilitarle un modo a través de un abogado o cómo puede llegar a ser para poder tener ese terreno claro. en condiciones? Tiene solución. Tiene solución, claro. <risa> Ahí es donde empiezan los problemas, uh -huh. porque ¿qué pasa? Supongamos que el desarrollador ya no está, uh -huh. se fue, ¿sí? y quedaron los vecinos. Los vecinos entre ellos empiezan a juntar, a arman una unión vecinal uh -huh. o bueno, o alguna figura. Y lo que hay que hacer es realizar las obras de infraestructura faltantes en ese loteo. Uh -huh. Entonces se tienen que poner de acuerdo los vecinos para juntar esa plata, ese dinero, contratar a una empresa que haga toda esta, esta infraestructura faltante. Los planos, la infraestructura. Eh, ¿Qué puede pasar? Que verdaderamente la calle no tenga las dimensiones que establece la ley del loteo. La Ajá. ley dice que la calle sí o sí tiene que tener un ancho de 16 metros. Ajá. Muchas veces son callejones, no pasa ni el camión de bomberos, ni la ambulancia, claro. ni el servicio de recolección. O sea, allí es donde, esa Ajá. es la parte más compleja. ¿Se puede regularizar? Se puede, pero tenés que tener en cuenta todos estos aspectos. Hay que hacer okay. la infraestructura faltante para poder regularizarlo. Y tiene que tener estas dimensiones que te comentaba, por ejemplo, lo de las claro, calles. sí o sí. Claro. Sí o sí, lo si lo no, fico. no se puede. Claro, claro, ahí ya estamos hablando de un barrio, de un uh -huh. loteo, donde bueno, no hay que tener en cuenta solamente el terreno de cada vecino, sino... El, todo en el, general en, el en general, claro, cada calle y demás entonces eh, tienen este número de Whatsapp que nos contaba Cintia, donde ya con un mensajito se ponen en contacto con ustedes para arrancar este servicio de asesoramiento que es gratuito y confidencial y comentabas confidencial. que me parece un detalle muy importante para que se queden con esa tranquilidad sí. de que ellos van a poder investigar de a poquito, quedarse tranquilos, de que nadie más va a tener conocimiento de que ustedes están ahí buscando eh, esa claro. sí Nos pueden enviar, por ejemplo, el flyer que vieron en alguna red, uh -huh. eh, la ubicación de, de, no sé, de del Google Maps. Sí, sí. Claro. Eh, o sea, por eso está buena la herramienta del WhatsApp. Porque uh -huh. es más sencilla, y por ahí uno la maneja más. Es práctica, además. Es práctica, sí, sí, sí. Sí, tienen que tener un poquitito de paciencia porque... Convengamos que nos mandan la información y nosotros tenemos que hacer toda una investigación. Pues, tenemos claro, que se rastrear ponen como expediente. detectives. Claro, <risa> es, vale, hay que rastrear <risa> muchas duda. cosas. Entonces, por eso ofrecemos estos dos canales uh -huh. y no que se acerquen a la comuna, porque por ahí van a estar esperando durante un tiempo largo hasta que haremos claro. la respuesta. Y en este año que llevan implementando este servicio, ¿qué balance haces? ¿Sinti ha sido positivo? ¿Han logrado detectar varias situaciones irregulares que dijeron, bueno, mirá qué bueno que pudimos dar con esto para ahorrarle quizás el problema al vecino, a esa familia que ya estaba planeando. A hacer su casita, mudarse Nos hemos sorprendido en distintos aspectos mm. Hemos encontrado eh, desarrolladores que por ahí de no buena fe mm. Empiezan a vender sin tener ningún tipo de presentación en la comuna Entonces claro. bueno, eh, a esta gente bueno, se la multa y todo un, uh -huh. eh, un sistema como para, eh, para frenar este loteo Pero bueno, muchas veces lo siguen haciendo eh, entonces bueno un, es una alarma para que la gente por favor consulte antes de comprar y por otro lado por ahí eh, nos hemos sorprendido porque le decimos al vecino o sea lo asesoramos en realidad uh -huh. para que no compre alguna situación claro. y el vecino te dice ay pero yo lo voy a comprar igual total después ah. alguien me lo va a resolver es más engorroso claro, no, bueno, poder resolver claro. lo que tiene no, no, no, el, o sea, el no. terreno exacto ahí ya el municipio en un problema. exacto porque lo ve barato porque tiene facilidades sí, sí. porque Total, después el Estado o alguien me lo va a resolver. Uh -huh. Y no, y no se puede. Por uh -huh. eso justamente el municipio hace este servicio. Claro. Una vez que ya compraron, ya es un problema entre terceros. Claro, total. Uh -huh. Entonces el municipio ya no puede hacer nada, ya no tiene herramientas. Claro, es oportuno prevenir este tipo de situaciones y después no entrar como en, en esta bola de problemas que, que son difíciles de, uh -huh. de solucionar. Al ¿Te cual? parece, siente que volvamos a repetir el WhatsApp y todas las vías de comunicación que tienen ustedes para, para este servicio? Dale, el numerito de WhatsApp es 2612 4409, eh, perdón, 449944 o el correo electrónico Bien. que es @gmail com. Perfecto. Cintia, sí, uh -huh. me quedó una consulta sí. Hay alguna persona que ya adquirió un terreno y tenía un poco de conocimientos de esta situación. ¿Puede tener algún eh, cargo legal esta persona que tenga miedo después uh, acercarse a consultar para decir, bueno, ¿puedo tener alguna suerte de represalia legal por haber adquirido un terreno en estas condiciones? ¿O no se inicia ninguna acción sobre esta persona, sobre el comprador? En realidad el comprador lo que le puede llegar a suceder es que construyó su vivienda clandestina. Supongamos sí. que llegó a esa instancia de construir clandestino. Sí. Entonces va a tener la multa de la comuna ah, bien, bien, la multa hay económica una multa. por haber construido de manera clandestina. Perfecto. Pero en realidad el peor, no sé si castigo se le puede llamar, eh. que va a tener es que va a tener una vivienda que no va a poder ser nunca uh, propietario. Ah, Porque verdaderamente nunca va a ser el propietario. Y otro uh -huh. caso que por ahí suele suceder es cuando compran en condominio. Ah. El condominio es una figura que existe, es una figura legal que mm. está en el Código Civil y Comercial. Mm. El problema es que uno no es propietario de su terreno, uno es propietario de un porcentaje indiviso con un mm. montón de vecinos más. Bien, mm. Otra cosa que, al, es, con la que hay que estar atentos. Otra cosa para estar atentos. ¿Por qué? Porque el día de mañana uno quiere hacer la presentación, ya sea en la comuna de su vivienda, y tiene que hacer la presentación de todo lo que hay en la parcela. ...y tienen que firmar todos los vecinos... Claro. ...y no es solamente tuyo... ...claro, y ya no es ...está en es tuyo. condominio... Uh -huh. ...está en condominio... ...después tenés problemas con el tema de la luz... ...con el tema de DEMSA... ...hay uh -huh. o sea, una sola bajada de luz por lote... ...entonces claro. después empiezan a pasar la luz entre los vecinos... ...empieza uh -huh. el problema que vos, vos pagaste más... ...vos pagaste menos, uh -huh. consumiste más... Eso es lo que escuchamos en el cotidiano claro, en la oficina. dudas. Oh, entonces esas son las problemáticas bien. por ahí para compartir y que el vecino esté atento Perfecto. antes de comprar. oportuno asesorarse. entonces muy importante. Y prevenir todo este tipo de, de problemáticas que se pueden dar a la hora de adquirir un terreno. Sí. Cintia, sí. muchísimas gracias por tu visita. Por la verdad venir. que muy útil y esperamos que haya sido una herramienta también para, para los vecinos de Guaymallén que nos miran aquí sí. todas las mañanas. Muy clara. Gracias, gracias. Cintia.